Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra, listener del equipo de YouTube Project Latinoamérica y en este video les voy a contar sobre Vancouver, una de las ciudades más importantes de la Columbia Británica, provincia canadiense, una ciudad multicultural, cosmopolita, perfecta para las personas que les gusta el contacto con la naturaleza, tiene uno de los parques naturales más grandes ubicados en el perímetro urbano de una ciudad, por lo tanto se hacen caminatas, deporte al aire libre, las personas van a este parque también a sacar a sus mascotas, asimismo al estar en el Pacífico pues tiene varias playas donde las personas pueden disfrutar de atardeceres, es una ciudad que además ha sido diseñada estratégicamente para que las personas puedan movilizarse a través de diferentes medios de transporte que no necesariamente sean el carro, por lo tanto es una ciudad con una calidad de vida muy muy alta, es una ciudad que además tiene un pro muy muy muy grande y es que tiene el mejor clima de todo Canadá, pues aunque tiene sus estaciones marcadas, el invierno es muchísimo más amable que en otras ciudades y lo comparamos especialmente con Toronto y Montreal, que son otras de las dos ciudades más importantes de Canadá, no tiene temperaturas tan bajas, no caen tormentas de nieve, así que es una ciudad bastante amigable, ha estado muy, por mucho tiempo en el ranking de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo además está muy cerca de uno de los centros turísticos más importantes del país la montaña whistler donde las personas en invierno van a hacer toda clase de deportes eh, de nieve y en verano se hace trekking caminata se visitan los lagos que, que rodean la montaña así que hay muchísimos planes y además una gran oferta laboral debido a que es una ciudad muy turística. De hecho, desde allí salen varios cruceros eh, hacia diferentes partes del mundo, como por ejemplo Alaska. Es una ciudad que, como les decía, es cultural, cosmopolita, llena de restaurantes y una ciudad muy, muy amable para recibir personas de todas partes del mundo.